Yo estoy aquí para establecer frente a ustedes, frente al país, que la profesión de abogado puede ser digna y que uno no debe prestarse a todo. Proponer esa cantidad de incidentes de manera repetitiva y reiterada no es cónsono con auxiliar de la justicia. Esta toga merece respeto y se puede llevar con dignidad. Lo que está ocurriendo aquí es que han presentado varios incidentes, los abogados de la señora Marlin Martínez, uno de los incidentes fue que eh, sacaran del salón de audiencia al representante legal del señor Simón Bolívar Ureña, que soy yo. Ese pedimento fue rechazado porque la ley en ninguna parte establece que un testigo no puede ser asistido por un representante legal, eh, posteriormente, la defensa técnica de Marlin de nuevo presentó otro incidente eh, solicitándole a la jueza que sacara del salón de audiencia al procurador de la Corte el magistrado Fernando Quesada, que viene desde la capital en representación de la Procuraduría General de la República. En virtud de lo que establece la ley, el Código Procesal Penal, que el Ministerio Público es único e indivisible, eh, la jueza también le rechazó ese pedimento. ...a la barra de la defensa de Marley Martínez. Posteriormente, no conforme la defensa... Eh, ...hizo una... ...presentó un recurso de oposición... Eh, ...con relación a esa decisión... ...y obviamente la jueza rechazó de nuevo... ...este pedimento, este recurso de apelación... Eh, ...por parte de la, de la defensa de la señora Marlene Martínez. Lo que está ocurriendo ahora es que básicamente... ...la defensa técnica de la señora Marlene Martínez... ...le dijo a la jueza que por las situaciones... ...que ellos iban a plantear de manera sensi sensibles... ...que podrían afectar eh, la objetividad del testigo... ...que lo sacaran de la sala... Y eh, básicamente lo que yo entiendo que está ocurriendo ahora es que eh, la defensa técnica de Marlene Martínez está haciendo una eh, recusación formal eh, contra la magistrada. Vamos a ver si lo que yo presumo que está pasando es lo que está ocurriendo, pero básicamente entiendo yo que hoy eh, los abogados de, de esa señora vinieron a tratar de dilatar el proceso, tratar de dilatar y... Aumentar la, la agonía de la familia de Emily Peguero, ya que la familia eh, quiere cerrar este capítulo, ¿verdad? Es un capítulo amargo en su vida y es lamentablemente, es lamentable que los abogados se presten a tácticas dilatorias cuando entiendo yo que los abogados lo que tienen que hacer es atacar las pruebas y preparar. Una defensa, una estrategia de defensa con relación a la situación de ella y con relación a los demás imputados. Ella, ella viajó a Italia. Pero han no hablado con la ella para que venga sí, a hacer con ella. La información antes de irse. La información que teníamos es que ella habría regresado ya. O sea, por eso no hemos insistido. ¿Y la han contactado para que Sí, sí. sí el no, hay pero pero hay, y, ¿Y sobre el conflicto que tuvo con ¿eh? el fiscal hace unos minutos? Bueno, porque el fiscal se pasó de las rayas. ¿Cómo, sí, ¿cómo? Se pasó de la raya. ¿En qué sí, yo fui abogado del caso de Elena Marizán, el caso uh -huh. Loara. Yo coordiné la defensa de Elena Marizán inicialmente, hasta que logramos la libertad de ella. A partir de ahí, eh, entonces eh, su abogado... La libertad fue, de ella. Sí, de, de Elena Marizán. Pero está condenada a 30 años. Déjeme terminar de, de, de, de, de, de responderla. <ríe> <ríe> <ríe> eh, claro, ella fue, nosotros conseguimos su libertad en, en fase preliminar. Y después continuó su defensa a fondo a Tañán Pérez Méndez. Bien. Hasta la Suprema Corte de Justicia y finalmente la condenaron. Lo que importa es que él presentó una imagen de un joven, que no sé quién es, que supuestamente le habrían dado muerte y quiso como sindicar de que sindicarme en ese sentido y tuve que decirle... ¿Cómo? ¿Cómo es la ¿por qué tanta dilación en este proceso? ¿Un anticipo de prueba? ¿Por qué tanta dilación mire, y tantos incidentes mire. en esta etapa que ni siquiera todavía se ha considerado preliminar? Mire, señorita, cuando una persona está privada de libertad, a partir de ahí que se comprende por qué nosotros tenemos que jugarnos a todas. Eh, lo que pasa es que el fiscal tiene un mal caso. Se puso a hacer propaganda con él. Puso a Elena Maris, a, a puso a, a Marley Martínez en primer plano. Y no encuentra cómo salir de ahí. Por eso hizo una negociación espuria con el Bobby. Usted sabe lo que es pasarle la mano y traerlo trajeado a un hombre que le admite que arrastró a esa niña y la metió en una maleta y en una camioneta. Y la mamá y el papá aplaudir eso. Pero, pero eso es. Correcto. Yo no sé si es correcto. Ahora lo que, lo que no es ético es. Y ahora le están pasando la mano y, y parece un americano. ¿Usted sabe por qué que te están pidiendo este tipo de pruebas? Ah, diga, ¿por qué? Porque él se va del país. No es por amenaza. No, pero no. Disparate. Eh, una última sí, hombre, pregunta para finalizar. Es Perdón, esa es la información que me ha llegado, que la razón es porque el presidente de Salinas. Es más, casa. es más, lo dijo el fiscal en la audiencia anterior, pues sigue sí, de ¿sí ustedes. Dijo que el testigo que tiene que salir de